En este ejercicio nos piden determinar la fuerza presente en cada elemento de la armadura. Para ello vamos a utilizar el método de los nodos. Eh, la resolución de este tipo de problemas es primordial empezar por hacer un diagrama de cuerpos libres de toda la armadura y determinar las reacciones en los apoyos presentes en la armadura, en este caso A y C. Para ello haremos uso de las ecuaciones de equilibrio para resolver esas reacciones. En A se generan dos reacciones, tanto en el eje Y como en el eje X, y en C se genera una sola reacción en el eje X. Estableceríamos una sumatoria de fuerzas en Y, ya que en Y tendríamos una sola incógnita. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a cero tal que ay es positiva menos 800 libras eso debe ser igual a cero de modo que ay es igual a 800 libras después debemos observar que otra incógnita podemos calcular si calculamos el momento con respecto a Podemos determinar la reacción en C de modo que el momento, la sumatoria de los momentos en A es igual a cero. Entonces tendríamos C, Cx en este caso por la distancia perpendicular positiva porque ella hace una rotación en sentido antihorario. En este caso sería 4 pies menos. Como la fuerza de 800 libras hace una rotación en sentido horario es negativa, entonces tendríamos 800 libras por la distancia perpendicular entre A y B, que sería 7,5 pies. Eso debe ser igual a 0. De aquí, entonces lo que hacemos es despejar. CX va a ser igual. Este producto me daría 6.000 libras por pie entre estos cuatro pies, de modo que ese x es igual a 1500 libras. Y la otra incógnita, que sería AX, la podemos ya calcular con la sumatoria de las de la fuerzas en X. Entonces tendríamos AX más CX debe ser igual a 0. Si CX es 1500, entonces AX es igual a menos 1500 libras. Muy bien. Una vez que hayamos determinado las reacciones en los dos apoyos, procedemos a aplicar el método de los nodos para determinar las armaduras, ya que tenemos todas las fuerzas completas que actúan en cada punto. Para resolver esta parte voy a escoger el nodo B el nodo B tiene tres fuerzas Está esta fuerza está la fuerza de A a B y la fuerza de C a B el método de nodos me indica que debo escoger un punto que tenga como máximo dos incógnitas si secciono el punto B puedo observar que tengo dos incógnitas nada más entonces empiezo por el nodo, C, el nodo B para ello entonces hago un diagrama de cuerpos libres del punto B entonces tendríamos la fuerza de 800 libras tendríamos hacia acá tendríamos la fuerza que va de A a B y hacia acá tendríamos la fuerza que va de C a B es la misma que va de B a C entonces en las fuerzas que estén inclinadas podemos este, observar que no nos dan ningún ángulo pero nos dan las distancias es decir, los valores de los catetos de, esas, de esos posibles triángulos que se formarían de modo que en esta, en esta parte de aquí tendríamos esta distancia que es 4 y esta distancia de acá que es 7,5 eso me daría una hipotenusa igual a, si aplicamos Pitágoras, me da una hipotenusa igual a 8,5. Entonces el valor del coseno o el seno lo hago en base a este triángulo. Como sobre este punto actúan solamente tres fuerzas, puedo hacer un triángulo de fuerzas uniendo la flecha con la cola de la otra de la, de la otra fuerza pues. entonces tendríamos la fuerza de 800 libras hacia acá tendríamos la fuerza que va de B a C y finalmente hacia acá tendríamos la fuerza que va de A a B entonces este triángulo me permite hacer una relación, aquí tengo 4, 7,5 8,5 me permite hacer una relación para hallar estas fuerzas que esto es lo que debo determinar esa es la fuerza que corresponde a cada segmento o a cada elemento entonces la relación sería la siguiente la fuerza AB debe ser igual a 800 libras igual a la fuerza BC Pero con cociente FAB es paralelo a 7,5 por lo tanto su cociente será 7,5 la de 800 es paralela a 4 por lo tanto será 4 y la de la fuerza BC sería esta es paralela a la hipotenusa que vale 8,5 esta fórmula me permite relacionar con cada elemento para calcular estas dos incógnitas que tengo. Puedo determinar fuerza que va de A, a B con la siguiente forma, es decir, hago esta relación, esta esta fórmula y ya entonces tendría una sola incógnita, tendría la fuerza AB a sería igual a 800, 800 libras por 7,5 entre 4, eso daría fuerza AB 1500 libras. De esto podemos decir que esta, esta fuerza se encuentra en tensión. Y se encuentra en tensión porque ella, la flecha va en dirección opuesta al punto. Es decir, no, va, no entra al punto sino que sale, por lo tanto se dice que está en tensión y para encontrar la otra fuerza establecemos la misma relación sería FBC entre 8,5 igual a 800 libras entre 4 y eso sería que FBC será igual a 1700 libras despejando 8,5 por 800 entre 4 daría 1700 libras y esta fuerza sería en compresión porque esta sí concurre al punto B entonces ya tendría el valor de esta fuerza y esta fuerza. Tengo este, el valor de este segmento y este segmento. Solamente me quedaría por, cal, por calcular el segmento AC. Para ello voy a escoger el nodo C. El nodo C, voy a hacer un, un sistema, un diagrama de cuerpo libre en el, en el punto C y tengo la fuerza que va de A a C, que es la misma de C a A tengo la fuerza CX que vale, ya la habíamos calculado por acá vale 1500, 1500 libras y tengo la fuerza de C a B que vale 1700 libras entonces aquí también se forma el mismo triángulo sería 4, 7,5 y la hipotenusa de 8,5 entonces se aplica lo mismo hacemos un triángulo de fuerza tendríamos la fuerza AC la fuerza CX en, este, en esta dirección y entonces completaríamos así con la de 1700 libras esta fuerza va en esta dirección Muy bien, entonces establecemos la misma, la misma relación, la fuerza de AC debe ser su cociente igual a 4, porque es paralela, es decir, tendríamos aquí este, 4, 7,5 y 8,5, la fuerza AC es paralela a 4CX, que me dio 1500 libras, es paralela a 7,5 y Tendría por otra parte 1.700 libras entre 8,5. Sería la paralela. Y establezco las dos relaciones. Tendría la fuerza que va de A a C, que es la única que me falta. La puedo relacionar con cualquiera de las otras. Entre 8 igual a 1.700 libras entre... Perdón, aquí es 4. 1.700 libras entre 8,5. De modo que la fuerza AC me da igual a 800 libras. Y esta fuerza es en tensión. De modo que ya estarían calculadas todas las fuerzas en todos los segmentos.